Bueno, a mi parece eh, puede ser algo muy productivo, ah, como también podría llegar a ser algo muy negativo. Okay. Eh, es productivo beneficioso porque muchas veces las personas no se pueden presentar, por ejemplo, en un centro educativo y eh, este tipo de tecnologías los ayudan a eh, casi como estar de una manera presente o recibir estas clases casi como si estuvieran en el mismo sitio. Eh, por lo tanto, ayuda como a romper esta brecha del espacio o muchas veces la dificultad económica de algunos, como los estudiantes, tal vez de asistir hasta un centro de investigación, eh, perdón, hasta un centro educativo. Uh -huh. o, eh, ¿Y por qué es una, una desventaja? También por la parte económica que uh -huh. podría requerir la parte económica, la parte del tiempo, o sea, el transporte, todo esto, ayuda a romper esa brecha poco. ¿Y por qué sería una desventaja? Desventaja puede ser porque eso es... es muy personal mío al menos, de que yo creo que muchas veces si la persona no está en el mismo sitio, no va a estar necesariamente prestando la atención de vida, porque uh -huh. no hay alguien tal vez eh, que lo haga sentir como que debe estar concentrado, que debe estar poniendo atención, sino que en cualquier momento quizás se pueda levantar, ir a hacer algo más, eh, distraerse, tener múltiples cosas en su propio hogar con las que normalmente se distraería, como un televisor, un juego, el periódico, revistas, ¿Y para vos ese. de qué manera la comunicación virtual ha transformado los, las formas de aprendizaje o la educación superior? Bueno, eh, más o menos con lo que te decía, el antes de eh, que esto colabora que muchas otras personas tengan el acceso a esta educación, personas que quizá antes no lo tenían por el mismo motivo del desplazarse en grandes distancias, uh -huh. de requerir el, este tiempo de desplazamiento, eh, ocupar un poco de dinero para poder movilizarse también. Entonces eh, creo que eh, lo que hace es fomentar como un acceso un poco más igualitario. Para usted, ¿qué es la comunicación virtual? Eh, bueno... Eh, pues supongo que por virtual se está entendiendo todo lo que tiene que ver con las mediaciones cibernéticas de la comunicación, me refiero a internet, todo lo que tiene que ver con redes sociales, incluso obviamente YouTube, este tipo de cuestiones, entonces eh, sería el tipo de comunicación que está mediada por este tipo de plataformas relativas a las, nuevas, a las llamadas ¿Las nuevas tecnologías de la información que de una u otra manera están eh, reconfigurando las formas de comunicación eh, hasta hace algunos años existentes. ¿Y de qué manera te parece que viene a influir o a transformar los espacios de educación superior, por ejemplo? Bueno, pues abre todo un marco de posibilidades que antes no existían. Eh, por ejemplo, tener acceso a conferencias, eh, clases, eh, no solo. Dentro del mismo espacio académico, por ejemplo, en el ámbito de una universidad particular, sino también abre la posibilidad de conocer eh, actividades de otras universidades, sí. no solo a nivel nacional, sino internacional. Y es un tiempo real, además. Que esa era la siguiente pregunta. Para vos, ¿qué ventajas tiene y qué desventajas le encontrás a la bueno, comunicación virtual como una herramienta para generar aprendizaje o conocimiento? Claro. Es la desventaja que yo le vería a ascenso de las comunicaciones masivas en términos generales y de, la, de lo que llaman la era de la información que de repente ahora tenemos más bien un eh, si se quiere ex, eh, exceso de información uh -huh. no porque la información en algún momento llegue a estar de más o sea, siempre es bienvenida, pero eh, a lo mejor no estamos del todo preparados para esa saturación y esa, digamos, eh, multiplicación exponencial de las plataformas, de, el, de los medios, de las informaciones de diferente índole. Entonces, más bien el problema podría ser en qué momento nos detenemos, en qué momento aprendemos a discriminar entre lo que sería información útil o información inútil. ¿Qué es para vos la comunicación virtual? La comunicación virtual sería... Formas de educación a través de medios virtuales, como eh, videoconferencias, a través, del internet, a uh -huh. través de internet, a través de foros, a través de aulas virtuales, a través del correo electrónico. ¿Y cómo sentís que este tipo de, esta herramienta, digamos, de la comunicación virtual ha venido a transformar los espacios de educación o aprendizaje? Creo que son una alternativa para personas que desean llevar a cabo procesos de aprendizaje pero no gozan de la oportunidad de, de estar presencialmente. Entonces pueden asistir a clases a, a, a muchos kilómetros de distancia, eh, como por ejemplo, usted puede recibir perfectamente un curso en la Universidad de Stanford, siendo, estando aquí en Costa Rica, uh -huh. no tiene los medios para ir a Stanford, por ejemplo. Uh -huh. En cierto sentido, mejora la accesibilidad a la educación, acortando distancias. ¿Qué otras ventajas le encontrás? Bueno la ventaja la primera es que es accesible es económico eh, a cortas distancias uh -huh. te da la oportunidad de repasar ver el video regresarte para saber qué fue lo que dijo el profesor uh -huh. eh, te permite participar a través de los foros consultas con entre los mismos estudiantes o con los profesores es decir el proceso de aprendizaje no solamente viene del profesor sino de las discusiones de la construcción colectiva de conocimiento a través de los foros por ejemplo se me ocurren esas. y qué ventajas le encontrás ¿Qué desventajas veamos creo que la primera desventaja es que hay que tener internet y una computadora uh -huh. y una buena conexión a internet uh -huh. si no se tienen no se goza de esos elementos por ejemplo no se puede acceder a ello. Uh -huh. la segunda desventaja es se pierde la convivencia humana uh -huh. la tercera por ejemplo <coughs> es la, la no existe capacidad no todos los, en todo el tiempo existen las plataformas con capacidad de réplica es decir, se acepta la clase, pero se no puede replicar de inmediato. Muchas gracias.